Buenas, buenas, buenísimas, buenísimas a todos A ver qué está pasando, qué está pasando A ver, a ver, a ver, calmémonos ¿Qué pasó? Seis meses, más de seis meses Y tú no parecías que está corriendo um, solamente estaba aburrido, la verdad De hacer videos, no encontrar inspiración ni motivación Así que dije, ¿sabes qué? Voy a tomar un descanso, voy a coleccionar para mí Y voy a hacer lo que quiera hacer con mi vida y ya, eh, pero bueno, hoy tengo algo especial Es esta cajita de aquí A ver, es un regalo de un suscriptor en parte Y en parte un cambio, aquí bueno Ya tenemos aquí el paquete, es algo bastante bonito Bastante, bastante interesante Y me lo regaló, bueno es un chico con el que hice Un cambio, primero tenemos esto Supongo que es, ah no, ya ya sé que es esto Ya sé que es esto, lo quiero ver hace rato Pero bueno, mantequilla Así es, le cambié un Bakugan por mantequilla Le dije, mira, si tú me das buena mantequilla Mantequilla y la buena bueno, pues tienes el Bakugan que tú quieras, mío Así de sencillo Rama, no me patrocinas Pero deberías No, mentira, es que voy a hacer aquí Bakugan y mantequilla Quantum Bakugan versus mil tazas de mantequilla no, no soy tan creativo No tengo tantas neuronas en este momento Así que bueno A ver, ¿qué tenemos aquí? Ok, bueno, sí A ver, <ríe> explico eh, Huele ¿Cuál sorprendente? Huele a jabón o a hace no sé <risa> Esto de aquí es un Pokémon No sé cuál es, así que en los comentarios Por favor, díganme qué Pokémon es Debe ser de McDonald's este, yo creo O bueno, no sé El mismo que me ha regalado a Pokémon Y yo le dije, bro, yo no veo Pokémon Y me dijo, chale <risa> Entonces no vas a entender Y yo, ok Así que si alguien entiende el mensaje con este Pokémon O sabe qué significa, pues O oh, quién es Pues déjenme en los comentarios y agradecido estar Bueno, aquí tenemos una cartita A ver, un mensaje que dice Aquí te mando un detalle Creo que igual coleccionabas Pokémon Bueno, amigo, no, no coleccionaba Y por último, esta cajita que aquí es donde está lo bueno Así que cambio de la cámara y vemos todo muy bien Bien, y aquí tenemos esta cajita Que es un mini speaker A ver, no es un mini speaker Lo huele sorprendentemente bastante a loción, eh Tengo que confesar, huele mucho a loción Se me había olvidado grabar Tengo que confesar que antes de hacer este video Tuve que hacer bastantes pruebas eh, Porque dije, está hey, estaba muy serio ¿Sabes? Aquí se propiedad de Justin, no tocar excepto Justin, ok. Unas servilletas y, y, y aquí ya lo sentí, aquí ya lo sentí. Gracias por tu cambio, gracias a ti amigo, gracias a ti, fue un gran, gran cambio. Vamos a abrir esto, pero antes de ver el, el Bakugan, porque está bien hermoso, ya lo vi, está hermoso, vamos a abrir esta cartita. A ver, dice, tu Bakugan es... Bueno, primero que nada, me alegro de poder haber hablado contigo ya que hace tres años comencé a ver tus videos en los que vi vacuos que no pensaba que existieran. Y pues nada, agradecerte con tu, por tu contenido muy entretenido y que disfrutes tu arte. ¡Ah! ¡Dios mío! ya hiciste spoiler, pero bueno, te culme tu Ganes. ¡Hermoso! ¡Hermoso! Mira amigo, eres una de las razones por las que decidí volver a hacer videos. Créeme, es más importante de lo que crees y mucho más fuerte de lo que Piensas, Esto de aquí es un dibujo que me hizo, bro, cuando tenía el pelo cortito, eh. Mira, mira, qué talento, eh. Oh, lo voy a colgar, lo quiero colgar en mi cuarto, eh. Tú acuñan es Juan José Medina Castellón. Hermoso, José. Hermoso. Creo que una de las mejores cosas para mostrar el afecto es un dibujo. Es de lo mejor. Sí puede que no sea muy caro ni nada. Pero es, es, es demasiado hermoso como una persona invirtió, no sé, 5 o 6 horas de su tiempo. 8 horas solo pensando en ti. Normalmente cuando compras algo, normalmente es cuando invirtió invierte la persona en ti. Una transacción, nada más. Cuando haces un dibujo es, wow, invertí 24 horas, 36 horas de mi tiempo haciéndote algo. Porque te quiero. Es hermoso. Ya después de tanta cháchara y de tanta habladuría... Tan tan tan tan tan tan tan tan tan. tan. Alguien ve ahí, alguien ve ahí que hay. ¿Quién se asoma, pues aquí está. Te rompo a las ironi las las las las sorpresas. Mira mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es esta belleza? ¿Qué es esta grosería? ¿Qué es esta demencia? Pues así es. Es un altair, pero no es cualquier altair. Es un altair queios traslúcido, papá. Mira, esta está Grosería, Porque esta es una grosería Hacia todo Los coleccionistas Hacia el diseño Mira esta grosería Esta grosería Hacia los juguetes No, no, no, no, no, no A mí no me digas con estas cosas Y me digas Quédate tranquilo Yo no me quedo tranquilo A mí no me digas eso Por cierto, me corté ¿Abramos no, ¿Por qué no? Y ahora Vamos a abrirlo A ver, a ver, a ver Oh Eso Perfecto Perfecto A ver Hay gente que dice Ah, pero no se abre bien No sé qué A mí la verdad Que se abran bien o se abran mal Me da muy igual es lo mismo con el poder G Cuando vendo Bakugan Algunas algunas personas me dicen ¿Pero cuánto poder G tiene? Y es como ¿Por qué te importa el poder G? A mí no me importa el poder G en los Bakugan Créanme O sea, lo doy como dato Más no porque me interese 650 poder G Bastante bien, o sea Una vez ya tienes tu equipo Roto Y OP Ya el poder de los demás Bakugan Es como ah, Es que esto ni siquiera lo voy a usar en batalla Me dolería usarlo en batalla eh Mira esta grosería Mira, mira, mira, mira Ah Papá Con sus alitas con sus cositas. Altair ya lo tenía. En Ventus. Baku Corp. Aquí está. Este es mi Altair. Altair Ventus. Mira. Muy bonito, eh. A ver. Es hermoso. ¿eh? No me digas que no. No me digas. No me digas que no. Ah, espectacular. Los, los diseños están, están muy bonitos. Yo lo vi. De hecho, el cambio se dio porque lo vi y le dije, oye, te lo cambio, bro. Y fue un cambio bastante complicado, ¿eh? Todo hay que decirlo. El, el José es bien indeciso. Pero, pero al final, pues, se dio. Y eso es lo que pasa, amigos. Eso es lo que pasa. Mira, mira, mira, mira. A ver, vamos a abrirlo otra vez. Ah, hermoso. Hermosísimo, ¿eh? Mira, mira, mira, mira. Mira estos detallitos con sus cositas. No, bro, bro, bro. Aparte que el Heyos translúcido, creo que incluso me llega a gustar más que el Clear Translúcido. Lo he dicho, crucifiquenme si quieren, yo ya dije lo que opinaba. Porque es que el Heyos translúcido, primero, tiene detalles pintados. Segundo, es un, es un azul raro que no llega a ser el azul del Aquos y tampoco llega a ser el amarillo en lo que se vuelve el, el, el Clear. No, es hermoso, es hermoso, eh Bueno, y después de este regreso Inesperado, inesperado incluso para mí Pues yo me he quedo con Mi My Night Percival y con Este nuevo Altair hermoso ¿Qué les pareció, ah? Eh? A mí me encantó volver A mí me encantó volver, ¿qué quieres que te diga? Espero poder subir videos más seguido, chicos Si no, pues bueno, ya saben, me morí Pero bueno, muchas gracias por los mensajes de todos De verdad, lo aprecio mucho, es bueno volver Y pues, ¿qué? ¿qué? Nos vemos en otro video, ¿por qué no? ¿por qué no? ¿Por qué no? Adiós